Cierra la boca, nene. Aguante la birra. ¡Ja <risa> Mia. <risa> <risa> Bombon Hola Hola Hola Prats. Eric Benjamín, amador del Valle Púrpura. Tengo miedo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Bueno, hablen la puta madre, hablen, digan algo. Ese silencio incómodo. Pero por favor, qué incomodidad. Es patético. <risa> <risa> <risa> Poseído estaba. Creo que va a ser difícil conseguir novia así, eh. <risa> <risa> El payaso plin plin se pinchó la nariz. Ren, ren, ren, ren, ren, ren, ren, ren. ¿Qué sé? ¿Te gustan los caramelos, hija? Ay, mi calo, mi calo. No. El peor, ¿no? ¿Qué está ofreciendo, boludo? ¡Eso es porro! ¡Coye, hijo! ¡Coye! ¡No, men! ¡Están viendo un fantasma! Let's see Te gustaría que yo fuera tu pony ¡Hostias! ¡No, no, no, no, no! no! <risa>